asesinan a mexicana tras un presunto asalto en playa de costa rica la turista fue asesinada este domingo en una playa del país centroamericano hay dos detenidos el ministerio de seguridad pública msp de costa rica informó de que una turista mexicana identificada como maría trinidad Matus tenorio fue asesinada este domingo en una playa hecho por el cual hay dos sospechosos detenidos el MSP explicó que el cuerpo de la mujer apareció en la playa El Carmen, en la localidad de Santa Teresa de Cóbano, provincia de Punta Arenas Pacífico y que ya tiene bajo custodia dos sospechosos de asaltar y asesinar a la fémina. El subdirector de la Fuerza Pública en la provincia de Punta Arenas, Rodrigo Alfaro, dijo en un comunicado que según la versión de una turista inglesa, ella y su amiga mexicana fueron interceptadas por desconocidos cerca de la playa con el fin de asaltarlas la madrugada de hoy. La inglesa indicó que logró liberarse de los sospechosos y avisó de lo ocurrido al dueño del hotel donde se hospedaban, quien denunció el caso ante las autoridades. Tras un operativo... La fuerza pública encontró el cuerpo de la mujer en la playa y detuvo a un primer sospechoso que momentos antes había sido golpeado y desnudado por un grupo de vecinos que aparentemente se enteraron de lo ocurrido.